Y llevo mi cabello afro porque me hace feliz y porque forma parte fundamental de mi identidad como mujer negra y como modelo.